Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja. El día de hoy vamos en carretera, vamos rumbo a González a ver el campo de girasoles que está muy de moda aquí en Tamaulipas. Es la primera vez que yo voy y es la primera vez que Hayato está manejando en carretera voy un poco estresada, <ríe> él está no te preocupes. él está muy divertido, dice que qué divertido es manejar sí. en carretera, pero a mí me estresa mucho, voy viendo el mapa cada segundo para ver que vayamos bien. Sí, ya vamos pasando a Altamira. ¡Uh! Chicos, y queremos aprovechar que tenemos mucho tiempo aquí en carretera para platicar con ustedes y contarles lo que hasta ahora ha sido para nosotros lo bueno y lo malo de vivir en México. Como saben, yo viví seis años en Asia, así que regresar a México y encontrarme con un México bastante diferente del que dejé, pues me ha costado algunos choques culturales. Entonces queremos platicar con ustedes el día de hoy sobre las cosas que consideramos buenas y malas de vivir en México. Todo basado en nuestra experiencia. Y va a empezar Hayato. ¿Eh? Hayato Moncho. 좋은 점은 누구든 친구 같은 사이가 될수 있다. 처음에 만난 사람이라도 <웃음> 그게 진짜 제일 좋은 점이 아닌가? 네. 네. 우리나라 사람들 모두 너무 친절해 쓰이 너무 친절한 것 같다. 응. 그거는 많이 느끼고 그리고 멕시코 사람들은 그거를 약간 블라이드로 뭔가 뭔가 많이 생각을 하고 있는 것 같아. 우리나라 사람들은 마음이 따뜻하다. 뭔가 이런 <웃음> 거를. <시? 웃음> 근데 그거 진짜. 어디 가도 느껴, 마트 가도 느끼고 어디 레스토랑 가도 느끼고 누구, 뭐 가족 만나도 느끼고, 뭔가 아는 사람의 아는 사람은 이제 아는 사람인 거잖아. 아하. <웃음> <웃음> 뭔가 그 아는 사람의 남자친구, 여자친구도 이제 아는 사람. 씨? <웃음> 씨? <웃음> 약간 그게 씨 <웃음> 멕시코에 너무 좋은 점인 것 같아. 응, <웃음> 그건. <웃음> Yo estoy de acuerdo con Hayato con eso porque de hecho era algo que extrañaba de México Extrañaba que aquí todos somos amigos Todas las personas son muy amigables Siempre somos muy amables Tratamos de hacer sentir a todos los que llegan a nuestro país o nuestra casa Literalmente como si estuvieran en su casa y eso es algo que no, no existe en Asia entonces la verdad es que sí extrañaba mucho esa calidez de la gente entonces creo que eso es lo mejor de México es muy muy bonito sí Una, <laughs> 특히 일본 경우에는 일본도 매너 있고 음흠. 엄청 진절해 어디 가게 어디, 가도 어디 가게 가봐요. 어디 가게 가보면 카보, 진짜 왜 잠깐만요 엄청 천천히 가고 있었네. <웃음> 어디 가게 들어가면 진짜 스탭분들이 진절해. Uh -huh. 그리고 한국은 뭐 많이 사이 가까워지면 엄청 진절해. Uh -huh. 근데 멕시코는 조금 달라. 그게 뭔지 모르겠어. 그렇지 않아? 네. 메키스코는 여기에 진짜 징구 느낌이 있어. 시, 시, 시, 시. 진짜. 조금 적은... 달라, 달라. 근데 너무 더 가깝고 더 답답한 것 같아. 음. 아하. 음. 나 너무 좋아. 시? 나도 이거 좋은 점 하나 좋은 점. 그리고 나쁜 점? 나쁜 점은 아무래도 시끄러워. <웃음> no, sí, yo también sí, es sí, ok necesito contarles el chispe pues nada chicos, que el otro día estábamos plácidamente dormidos creo que fue el fin de semana pasado me parece estábamos cómodamente dormidos en nuestra camita y de repente nos levantaron unos berridos horribles, Fue nada que los vecinos a las 3, 4 de la madrugada se les ocurrió empezar el karaoke y yo no sabía que podía alguien cantar tan feo, la verdad, este... <risa> y esos vecinos siempre hacen fiesta y siempre tienen ruido y siempre hacen karaoke y la verdad es que eso es algo que no extrañaba de México al principio me daba risa y era como que ay sí está buena la música que tiene el vecino y nos poníamos de que a bailar o algo así pero ya ahorita es de que por favor vecino son las 4 de la mañana lo único que quiero es dormirme mañana me tengo que levantar temprano para ir a trabajar porque les vale aunque sea entre semana el otro día el jueves estaban ahí entonces si eso es algo malo los vecinos ruidosos las fiestas sí que golpes son? Nãn, 이웃 사람들이 좀 시끄러워졌을 때 먼저 나는 그 사람들 많이 표정했어 왜냐면 그 다른 주변에 있는 사람들이 경찰한테 신고하는 거 아닌가? 싶어서 <웃음> <웃음> 괜찮아요 경찰 올 거야 경찰 올 거야 <웃음> 했는데 다니엘은 그때 아니야, 괜찮아, 안올 거야. 그냥 그게 보통이야. 그래서, uh -huh. 아, 그래? 그러면. 엔조이 하자. 그래서 그냥 uh -huh. 그 음악으로 그냥 나도 노래방 시작하고 그냥 에에에에에. <웃음> 했었는데 그냥 한 시간 정도지. Uh -huh. 그리고 그냥 괜찮은 거. 네. 그 다음에는 이제 내가 그냥 견제를 해, 신고할 거야. 그래서. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 진짜. 아, 아니 그래도 그래도 1시까지 좀 3모한 1시 2시 아직 2시 새벽 2시까지 노래방 하우츠 오케이 오케이 근데 나 사실은 5시까지 했어. 아이고 너무 힘들어서 그날에. 근데 몇개 진짜 아 에너지 예 힘이 많아. 나 그런 힘이 없어. 나 요즘 아, 10시 아, <웃음> 아. <시? 웃음> se duerme a las 10 de la noche y me deja a mí despierta picoteándole al celular o viendo el dorama y Hayato roncando Ya es muy silencio, me gustaría hablar, pero es un poco de granada Y mira, a las 5 de la mañana Eh, eh, eh, eh, solo, solo, y todos le aplaudían ahí a la vecina y cantaba re mal Ay, ay, ay, México lindo mm. bravo, y querido <laughs> positivo número dos de mi parte es que aquí está mi familia la verdad es que yo extrañaba mucho a mi familia y la cultura de la familia que tenemos en méxico porque al menos en japón no es así como aquí que todos los fines de semana se reúne la familia que es cumpleaños y todos hacen fiesta juntos eso no, no sucede allá y era algo que yo extrañaba mucho de méxico convivir con mi familia pasar las fechas especiales con mi familia yo simplemente, no sé, comer y a cenar con mi familia extrañaba mucho eso La convivencia familiar mm -hmm. sí. ¿Tú qué opinas de la convivencia familiar? ¿Qué opinas de la convivencia familiar? Sí, creo que es muy bueno No, no es totalmente diferente de Sí, no es realmente diferente es es 뭐 항상 생각하고 소중하고 음. 그렇게 잘 지내는 문화는 좋은 것 같아요 시? 나도 뭐 조금씩 조금씩 음흠. 배우고 있어 시? 왜냐면 우리는 이제 다니아랑 가족이 됐지만 이제 모두 가족이야 모두 가족이지만 음흠. 그냥 나도 그냥 일본에 가족이 있는 거잖아 음흠. 근데 여기에는 새로운 가족이라고 한 되나? 음흠. 잖아요? 그래서 뭔가 그런 새로운 가족 스타일에 지금 적응하고 있는 것 같아. Sí. Uh -huh. Bueno y ya llegó la hora del lunch <ríe> Y nos vamos a echar Nuestros sandwichitos de Loxo Estos son de Super Cream Una tienda local que a mí me gusta mucho Los sandwiches de ahí son bien ricos Oigan y un punto negativo de México Que seguramente muchos de ustedes están pensando Es la inseguridad Aunque para ser muy honestos En Tampico donde nosotros vivimos Es una ciudad súper tranquila Y nosotros no hemos tenido Ningún un inconveniente ni ha habido un solo día en el que nos sintamos inseguros o en peligro entonces sé que es algo que están pensando muchos de ustedes la inseguridad en méxico pero afortunadamente hayato y yo no hemos tenido malas experiencias el otro día de hecho les voy a contar se me olvidó cerrar la ventana del coche dejé el coche abierto ahí en la calle estacionado literal con el vidro hasta abajo y yo dije no manches a ver si no se llevaron algo al coche nada nada o sea todo intacto para una persona distraída como yo ese tipo de cosas suceden muy seguido y la verdad es que si fuera una ciudad pues peligrosa llegaba y ya no había coche pero no no fue el caso entonces nosotros no hemos tenido malas experiencias con la inseguridad en México afortunadamente Chicos, ya llegamos vean qué increíble está enorme el campo de girasoles enorme wow wow wow wow ¡Wow! wow. wow. Uh, chicos vean qué hermoso es el campo de girasoles más grande que he visto en mi vida sí wow. sí wow Wow. Bravo. Esto, esto es otra cosa buena de México, la naturaleza, los paisajes, sí, sí, sí. hermosos. Sí. Sí. sí. Bravo sí. México. Bravo. Bravo. <risa> 공포라 말하면 일본에서는 여름에 피는 커트로 하는데 여기에는 딱 지금 7월 <웃음> December. <디셈벌. 웃음> <웃음> 그거 좋은 점인가? 나쁜 점인가? 음, 나 날씨 좋아하는 사람한테 좋아. 좋은 점. <웃음> 근데 좋은 날씨 좋아하는 사람 좋은. 나쁜 점. 네, <웃음> 계절을 느낄 수 없다는 거? 근데 나한테는 네. 너무 재밌는 경험이거든, 지금. 12월인데 닭뜻대. 에헤. <웃음> <웃음> 너무 재미있어. 나한테는 좋은 점이야. 나한테도 해초화 하니까. 아하. Es la hora de la merienda. Y yo me compré una manzana. Sí, y elote. El último elote sí. 근데 네가 Sí, hola, hola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Qué bonito, Pikachu. Gracias. <laughs> no, no sé, me lo regaló. Gracias, Creo que mucho. Sí, tenemos amigos en muchos lugares. Sí. Ani el otro sitio chili y queso, poquito, poquito, ¿cómo ¿Yo poquito, Inde? ¿Cincha? ¿Cómo se es Ah, no? No. pero no más en video sí como gusta? todo el mundo te gusta BTS sí ah. wow. Dice que a Oye, ¿quieres salir de en nuestro video? ¿Qué quieres? ¿Por qué? Nos tomaste fotos ¿Quieren saludar? Foto, ¿No? Ay. <risa> Ay, ¡Qué bonitos! Hay un caballo Y Hayato está tan emocionado Que se va a tomar foto como niño chiquito Solo los niños chiquitos están tomando fotos Y también él <risa> Sansit o peso. Sí, y se llama el güero. Muy barato. Sí, muy barato. O se llevó peso. <risa> está mi niño chiquito subiendo ese caballo. Uh, ¡Wow! ¡Muchíso! <risa> ¿Cómo se llama? Güero. Güero. <risa> Hayato Mal o te El güero, el güero Sí, güero, primera <risa> vez No mucho chemisoso Sí, experiencia ¿eh? pasó? ¿Todo pasó? Ya y sus nuevos amigos hola. ¿Ya viste? Buenas es buenas tardes Ay. en japonés Dile hola Dile konnichiwa, konnichiwa. Ah, sonrían, sonrían, okay, okay. sonrían. Yeah, gracias. Tania. Yeah. One, two, three, go. Chicos, pues súper divertido, nos gustó mucho, hicimos nuevos amigos, sobre todo Hayato llamó mucho la atención, era un novato asiático <ríe> sí, súper bonito el campo de girasoles, la gente sí. bien amable, estaba bien rica mi manzana, el elote. Sí. Esperemos que les haya gustado el video del día de hoy. Por favor, no olviden regalarnos un me gusta y compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal aquí abajito sí, y activar la campanita. Favor. Sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós, Sunflowers. Adiós. Adiós, González. Adiós, Adiós a nuestros amiguitos nuevos. Nos divertimos mucho. Sí.